A continuación, el docente aprenderá cómo habilitar una evaluación o cuestionario cuando ya se encuentra cerrado y darle una oportunidad a un estudiante que no lo pudo realizar en las fechas establecidas. Damos clic en activar edición. Ubicamos la evaluación y damos clic sobre ella. Podemos observar que este cuestionario ya se encuentra cerrado. Si un estudiante nos hace la solicitud de realizarlo aunque esté cerrado, podemos darle la oportunidad de realizar la actividad. En la parte izquierda encontramos el bloque Administración con las siguientes opciones, Anulaciones de usuario, doy clic sobre este. Aparece el título de la evaluación y la pestaña Agregar anulación de usuario. Doy clic sobre la pestaña. Cuando en un curso tenemos inscritos muchos estudiantes, en el campo Buscar ingreso el nombre y los apellidos del estudiante que hace la solicitud. En este caso, tenemos a la siguiente estudiante y la seleccionamos, es la persona que nos hace la solicitud de realizar la actividad. Observamos que el cuestionario cerró en esta fecha. Yo quiero ampliarla y le doy tres días más. Observo que corresponde el mes, el año y la hora en que cerrará nuevamente. El límite de tiempo parece en 30 minutos, tal cual aparecía configurado el cuestionario anterior, que tiene dos intentos permitidos. y al final le doy guardar, de esta manera este usuario es el único estudiante que podrá realizar el cuestionario aunque esté cerrado, le hicimos una ampliación con unos intentos permitidos. Así, el docente está habilitando una evaluación o cuestionario aunque se encuentre cerrado y darle la oportunidad a un estudiante.